Mi nombre es Jorge Enrique Gallego Vázquez. Yo soy el vicerrector académico de la Corporación Universitaria Lasallista. Eh, me complace mucho darles la bienvenida a esta primera sesión de nuestro diplomado. Básicamente hoy vamos a tener eh, tres momentos. El primer momento eh, agradeciéndole la presencia al hermano Leonardo López, que es nuestro director de Pastoral Pedagógica del Distrito Lasallista Norandino e inspirador y promotor de este diplomado eh, para todas las obras, las allistas del distrito, eh, que nos haga un saludo de bienvenida y una oración, una reflexión para poder comenzar. Posteriormente yo voy a hacer una introducción a lo que es nuestra institución el trabajo que desarrollamos. Y finalmente la doctora Silvia Posada, que es nuestra eh, directora de investigaciones, va a hacerles una presentación de todo lo que vamos a desarrollar a lo largo del diplomado para que todos estemos contextualizados al respecto. Entonces, quiero comenzar eh, dándole la palabra al hermano Leonardo, agradeciéndole su presencia en esta inauguración. Adelante, hermano. Gracias, qué gusto saludarlo. feliz tarde a todos. De verdad que, que nos llena de mucha alegría el poder dar inicio a este diplomado. Vamos a iniciar, pues, como decía el profesor Jorge, primero con un momento de, de oración breve, pero bien sentido, y dando gracias a Dios por esta oportunidad, y ya luego, pues, comparto con ustedes un saludo más formal y, y una breve motivación. Acordémonos que estamos en la santa presencia de Dios. Y adorémosle. adorémosle. adorémosle. Juan Bautista de la Salle nos invita a reconocer a Dios presente en cada una de las situaciones de los elementos de nuestra vida. En el ser humano que tenemos cerca, en la persona con quien compartimos la misión, la vida, la familia, los niños y jóvenes que son confiados a nuestro cuidado, a renovar la presencia de Dios también sacramentalmente, a renovar la presencia de Dios a través de la palabra, a renovar la presencia de Dios en la naturaleza, en el medio, en la casa común. Estamos en el tiempo de Pascua, un tiempo de esperanza, un tiempo de alegría, un tiempo en el que tenemos que contagiarnos unos a otros y sostenernos en medio de tantas dificultades o complejidades. Nuestro mundo atraviesa momentos de mucha dificultad y, y de conflicto. Y el tiempo de Pascua tiene que ser para nosotros una oportunidad de dar un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza. Y en esta oración quiero compartir con ustedes un himno que se repite todos los días en todas las iglesias a nivel universal antes de la lectura del Evangelio. Es un himno que tiene un título como secuencia.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 de, de los tres países. Es un distrito hermoso, es un distrito maravilloso, es un distrito que, que arropa toda una geografía de Colombia, de Venezuela y de Ecuador, de tres países hermanos, tres países que nos reconocemos unidos no solo por una geografía, sino por una historia. El distrito lasallista norandino es una muestra, es un ejemplo claro de que las barreras fronterizas pueden ser superadas. Y quiero felicitar a este equipo de investigación tan maravilloso, tan comprometido a nivel distrital, porque todas las semanas se reúnen, porque todas las semanas del año escolar, según los calendarios de cada país, ellos se están produciendo, se están poniendo de acuerdo, están buscando caminos para que el tema de investigación se haga vida cada vez más en nuestro distrito. De la mano con la universidad, con Unilasallista, acá en Caldas, en, en Antioquia, Colombia, han, han querido construir este diplomado, han aceptado la invitación, este reto de conformar, de construir un diplomado juntos que pueda brindar herramientas a nuestros profesores de la, cada una de las 40 obras educativas del distrito para que eso repercute en el bienestar de tantos niños y tantos jóvenes. En cuanto al tema de investigación, el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas La Salle por historia desde su fundación ha sido un instituto dedicado a la investigación. Juan Bautista y los primeros hermanos nos conocían seguramente y no aplicaron todas las estrategias y los métodos uno tras otro del método científico, los pasos del método científico. Pero seguramente cada experiencia en el aula, cada conocimiento de las ciudades y los lugares donde se abría una escuela lasallista, tenía mucho de investigación. Se reunían a pensar, se reunían a compartir la observación, lo que venían observando en la experiencia pedagógica, en la relación con el niño y con el joven. Y en la medida de que observaban y analizaban, hacían un análisis, una reflexión, un estudio y una propuesta, sacando conclusiones y dejando evidencias de esa experiencia educativa. Estos hombres, estos maestros, no eran grandes científicos ni expertos, pero ellos sabían cómo llevar de la mano al niño y al joven con el, con el campo, con la realidad, con la experiencia, con la investigación. Vámonos años más acá, siglo XX. Cuando los siglo XIX y siglo XX. Cuando los hermanos llegan a Ecuador, que es el primer país en toda América Latina donde llegan los hermanos, no habían los textos escolares que hoy tenemos. No existían los laboratorios que hoy tenemos. No existían los avances que hoy tenemos. Y estos hombres, manejando otro idioma, porque venían de otra cultura, la mayoría de ellos de Francia, no dominaban ni siquiera el español, se insertan en nuestra tierra, en América Latina, aprendiendo un idioma, preparándose y empiezan ellos poniendo ladrillo a ladrillo a construir las escuelas y no solo el edificio y el espacio físico, sino que estoy haciendo de referencia al conocimiento y al saber. Los hermanos no tenían textos, no tenían los libros, y ellos empezaron a escribir los libros. Con los alumnos y con cada estudiante, salían al campo. Si era todo lo relacionado a las ciencias, a la naturaleza, al medio ambiente, con el estudiante salían al encuentro de la naturaleza y del medio, a estudiar, a analizar, a ver, a observar. Aplicaban el método científico. Y nacen los primeros textos, guías escolares para nuestros estudiantes. Lo mismo sucedió en Colombia y lo mismo sucedió en Venezuela. Todavía hay hermanos vivos en nuestros tres países, estos hermanos, que escribieron sus primeras guías y textos para dar clases. Y seguramente los países ustedes conocen, y repito, en cada una de las áreas del conocimiento y del saber. Todavía hay hermanos, algunos de ellos tienen más de 90 años de edad, y cuando yo hablo con ellos, y de ellos cuentan su experiencia, de cuando llegaron a nuestros colegios y a nuestros países, cómo les tocó partir de cero. El capítulo general último, que estamos en el cuadragésimo sexto capítulo, próximo a celebrarse, pero el anterior capítulo general, en el Instituto, el capítulo general es la asamblea máxima de mayor autoridad que tiene el Instituto, donde se reúnen los hermanos de todo el mundo para evaluar, para analizar y proyectar el Instituto. El capítulo general anterior ya nos recordaba el valor y la importancia de la investigación para nuestro Instituto. Y nosotros venimos trabajándolo en estos últimos años y tratando de rescatarlo de darle fuerza otra vez al tema de la investigación. ¿De qué manera? Que el niño, el joven, lo acerquemos y lo invitemos al mundo de la investigación, no como una tarea, no como una obligación, no porque me lo mandan los maestros, sino porque estoy motivado, porque descubro la importancia y el valor de investigar para la vida. ¿Qué impacto tiene eso para transformar la realidad social, la realidad de, de, del mundo, en este caso de cada niño, de cada joven, de la escuela, de la familia. Entonces la invitación es que todo lo que ustedes hagan en el tema de investigación en relación con niños y jóvenes tenga tal estímulo y tal motivación que ellos se diviertan. Que la investigación sea para divertirse, sea para aprender, sea para aportar algo novedoso, seguramente para ellos, tal vez para el maestro no, tal vez para nosotros adultos no será tan novedoso, pero para ellos sí, y ya eso es importante, y ya eso es ganancia, y eso es logro. Que ese niño y que ese joven descubre un problema, descubre una situación, investiga por qué está pasando eso, observa, analiza y construye una propuesta, eso ya es maravilloso. Y por último nuestras líneas de investigación. ¿Cuáles van a ser las líneas de investigación? La Salle tiene clara su misión. Fundación La Salle en Venezuela tiene un lema, adeum per natura, a Dios a través de la naturaleza. Toda línea de investigación, o, sea, o nuestra línea de investigación, tiene que ser... Llevar al niño y al joven al encuentro con Dios. La excusa, la excusa es cada una de las ciencias que nosotros manejamos, conocemos, las humanidades y las ciencias. Porque aquí se tienen que dar la mano estas dos áreas, estas dos especialidades. Darse la mano y que el niño descubra a través de todo lo que va investigando y el joven que hay un Dios presente en su vida que lo que esté investigando es para hacerle el bien a otras personas, para hacerle el bien a cada ser humano que le rodea, a él en primer lugar, a su familia y a todos los que él tiene en su entorno. Yo estoy de verdad muy emocionado, muy contento por el inicio de este diplomado, porque como dijimos, es algo que venimos luchando y agradezco y aplaudo de verdad nuevamente al equipo de investigación en la cabeza de la profesora Consuelo, quien ha coordinado este equipo y de verdad los felicito porque son insistentes, porque es un equipo que tiene constancia, disciplina y porque han demostrado que, que valoran esta responsabilidad que se les puso en las manos para este periodo de cuatro años y estamos haciendo realidad este diplomado. Por favor, aprovechenlo, disfrútenlo. Si el diplomado tiene algo que corregir en el camino, díganlo que no entendimos algo, que alguna estrategia no, no nos está eh, dando los resultados esperados, que pedimos un tiempito más, háblenlo, no se queden callados, no se queden sin decir las cosas, para eso está el equipo de investigación, está cada uno de sus eh, representantes a nivel de colegios, de directivos, conversen, pero que el diplomado deje ese impacto, y sabemos que va a ser así, tan, tan, tan necesario en la vida de ustedes, que ustedes se conviertan luego en eco para que otros profesores se motiven y luego hablamos, abramos perdón, otra corte del diplomado al terminar esta el próximo año y así sigamos contagiando a muchas más personas en esta área de la investigación. Gracias por escucharme, gracias por darme este espacio de, de motivación, de participación con ustedes eh, y repito con gran alegría celebro este inicio del diplomado. Muchísimas gracias hermano Leonardo por sus palabras, por su reflexión, efectivamente esto es el resultado de un trabajo en equipo y esperamos convalidarlo a través del desarrollo del diplomado, eh, afortunadamente como usted bien lo dice, eh, gracias al equipo de trabajo y el liderazgo de la profesora Consuelo, logramos llevar a feliz término el diseño de esta propuesta formativa, esperamos que el desarrollo de la misma sea colme sus expectativas. Efectivamente, estamos abiertos eh, a hacer los ajustes que sean correspondientes en el transcurso del desarrollo del mismo. Hemos tratado de manejar una propuesta muy flexible de formación, eh, precisamente entendiendo que nuestros profesores de las diferentes obras tienen sus ocupaciones y demás, y por eso montamos una propuesta basada en tecnología, apoyada en la virtualidad. Yo voy a, a inicialmente, teniendo en cuenta que muchos de los profesores eh, de Colombia, de Ecuador y de Venezuela, como usted dice, eh, que además nos une el, el, la tricolor como la misma bandera, eh, conozcan un poco de la institución. Quisiera tomarme unos minutos para contarles pues, que, como ustedes bien saben, el distrito de lasallista norandino tiene actualmente solo una institución de educación superior, que es la Corporación Universitaria lasallista la cual está ubicada en el municipio de Caldas, al sur del Valle de Aburrá de una ciudad de referencia que se llama Medellín, la ciudad de la eterna primavera o la capital de la montaña, como le llaman, no sé cuántos de ustedes la conozcan. Espero que alguna vez tengamos la oportunidad de compartir aquí en manera, de manera presencial. Eh, de todas maneras, la pandemia nos mostró el camino de la virtualidad como una estrategia válida para acceder a la formación y no solo para eso, sino para interactuar, para acercarnos desde el conocimiento, desde la misión educativa lasallista. Yo quisiera compartir la pantalla para mostrarles un corto video de lo que es nuestra Corporación Universitaria Lasallista. Eh, como ustedes bien saben, nosotros tenemos una Facultad de Ciencias Sociales y Educación, en la cual, por supuesto, eh, trabajamos todos los procesos misionales de una institución de educación superior, la docencia o formación profesional de las nuevas generaciones de profesionales, la investigación que tiene que ver con el desarrollo del conocimiento y la visibilidad del mismo, de los resultados y la extensión o proyección social que tiene que ver con la promoción de ese conocimiento en la sociedad y en, y en, y en nuestra, nuestra área de influencia. Entonces voy a compartir pantalla y les voy a mostrar este video y luego continuamos. Me dicen si están viendo la pantalla. Sí, sí, se ve. Bienvenidos a Unilasallista, con el mejor campus al sur del Valle de Aburrá y del suroeste antioqueño. El lugar en el que juntos transformamos los problemas en retos y hacemos de las ideas las soluciones del mañana. Somos La Salle y nuestra esencia nos conecta con el mundo. Somos parte de un proyecto educativo con más de 300 años de historia y que nos ubica en la red universitaria más grande del mundo conformada por más de 60 instituciones. Unilasallista, ubicada en el municipio de Caldas, Antioquia, acompaña su oferta académica de pregrados y posgrados de alta calidad con su moderno y destacado campus. Son más de 70.000 metros cuadrados de área total y más de 20.000 metros cuadrados de área construida, con espacios diseñados para vivir una experiencia de aprendizaje integral conectada con la naturaleza y el mundo. Un campus que, en medio del contexto actual, se consolida día a día para ofrecer un entorno seguro y amigable con el medio ambiente. Descubramos juntos sus diferentes espacios. Bloques A, B y C, donde encontramos el aula máxima, auditorios, salones de clase y espacios diferenciales y prácticos para nuestras facultades y centro de idiomas, dispuestos para nuestros futuros profesionales, especialistas y magísteres. Bloque administrativo, aquí se encuentra nuestro centro de laboratorios especializado en alimentos, procesos, trazabilidad, residualidad, Microbiología, diagnóstico clínico veterinario, ciencias básicas, ambientales, anatomía y acuicultura. De igual forma, encontramos nuestras salas de sistemas, el laboratorio de radio y televisión, y las oficinas de nuestro personal administrativo y docente. En el bloque administrativo también encontramos 380 paneles solares que, junto a los 154 instalados en la Clínica Veterinaria La Zayista, y el Programa de Manejo Sanitario y Aprovechamiento de Aguas Lluvias, conforman parte de nuestras prácticas de sostenibilidad ambiental dentro del campus. Biblioteca J. Ernesto Vélez Escobar, epicentro del conocimiento, el arte y la cultura, destinada al préstamo y consulta de material bibliográfico, a la realización de eventos culturales, a la proyección cinematográfica a través de su sala de cine y a actividades especiales para niños en la sala de literatura infantil, espacio que junto al aula-taller infantil, ubicado en el bloque A, conforman el laboratorio de infancias. Salasallista. Patrimonio arquitectónico donde se ofrecen los servicios del Centro de Atención Psicológico, el Centro de Resolución de Conflictos, el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación. un lugar que nos conecta con la espiritualidad universal y que refleja nuestra naturaleza de cara al proyecto educativo de san juan bautista de la salle aún cuando somos una institución confesional su forma octagonal simboliza la apertura a todos los credos y expresiones religiosas un gimnasio renovado y espacios de encuentro dispuestos para el bienestar. Todos ellos rodeados por zonas verdes para hacer de la vida universitaria lasallista una experiencia memorable. Clínica Veterinaria Lasallista, hermano Octavio Martínez López. Un centro de atención de servicios integrales en salud animal para grandes y pequeñas especies. 24 horas los 7 días de la semana con la mejor tecnología, experiencia y servicio a la comunidad en general y dispuesta también para el aprendizaje de nuestros estudiantes. Centro de Prácticas Granja Santa Inés, un espacio que se renueva día a día, ubicado a 10 minutos del campus, compuesto por una reserva forestal de más de 124 mil metros cuadrados y dispuesto para nuestros estudiantes con actividades de bienestar universitario y, claro está, para un proceso de aprendizaje competente y diferencial en el sector bovino, avícola, ovino, caprino y equino. Ya sabes por qué somos el mejor campus al sur del Valle de Aburrá y del sudoeste antioqueño? Esto y mucho más por descubrir en Unilasallista. Vigilada educación. Muy bien, entonces espero que con este corto video se lleven una idea general de lo que es nuestra institución. Quiero darles un saludo muy especial en nombre de nuestro rector el doctor Pedro Juan González Carvajal, por supuesto, el hermano Jean-Pierre Zambrano quien además de ser el superior o visitador del distrito es el presidente del Consejo Superior de Unilasallista y por supuesto eh, comentarles que esta propuesta formativa pues hace parte de una estrategia del distrito para fortalecer el trabajo investigativo de los profesores con sus estudiantes en las diferentes instituciones educativas. Nosotros queremos eh, desarrollar una propuesta que permita potenciar la investigación como estrategia eh, didáctica, eh, como decía el hermano hace un momento, eh, brindarles a los muchachos, a los niños y jóvenes, eh, estrategias que les permitan aprender a aprender, que le permitan recrear el conocimiento a través de la investigación como estrategia didáctica, eh, no solamente en los entornos escolares y curriculares tradicionales, sino a través del desarrollo de semilleros de investigación y proyectos de investigación. Aquí en Colombia y particularmente en, Unilas, en Unilasallista tenemos una experiencia muy linda eh, de trabajo de investigación con nuestros estudiantes eh, universitarios. Tenemos 10 semilleros de investigación, precisamente. Eh, recientemente hicimos un encuentro de semilleros de investigación institucional donde se presentaron 55 proyectos de los cuales 39 fueron avalados para presentarse en el encuentro regional de la red colombiana de semilleros de investigación y de ahí salen para el encuentro nacional, o sea hay una experiencia que queremos compartir con ustedes y por supuesto eh, esperamos que tanto las buenas prácticas como las oportunidades de mejora las podamos apropiar para que eh, no solamente la formación que se reciba les permita a ustedes fortalecer las competencias que ya tienen en lo que es el método científico, sino que también les permita eh, identificar alternativas de cómo potenciar eh, la, la, la, la capacidad de indagación en sus estudiantes para avanzar en términos de lo que es la investigación. Yo quiero básicamente agradecerles a todos ustedes, a, a, a la profesora eh, Consuelo, al hermano Leonardo y a todo el equipo de dirección del distrito por la confianza depositada en nosotros para desarrollar este diplomado eh, espero que lo disfruten ya ustedes han tenido la oportunidad de darse cuenta de las diferentes estrategias que vamos a utilizar para el desarrollo del diplomado ya tenemos un grupo de whatsapp en el cual vamos a estarles informando y vamos a estarles eh, dando permanentemente mensajes frente a las actividades a desarrollar como ustedes saben, el próximo sábado tendremos eh, un encuentro sincrónico eh, con una conferencia asociada, pues como con las, los primeros módulos que se van a desarrollar y a partir de la próxima semana estaremos iniciando lo que es las actividades asincrónicas en nuestra aula virtual. El sábado seguramente van a tener eh, un espacio de capacitación, de orientación en el uso de la plataforma de e-learning, ¿sí? Y eh, yo entonces, sin más... Le voy a dar la palabra a la doctora Silvia Posada para que nos haga una presentación mucho más detallada del plan de trabajo, del cuerpo docente que los va a acompañar y de todas las eh, eh, expectativas que tenemos frente al diplomado. Así que muchísimas gracias, que Dios les bendiga y que tengamos muchos éxitos en este proceso formativo. Adelante. Silvia. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, eh, pues les repito mi nombre, Silvia Posada Arias, yo actualmente me desempeño como directora de investigaciones en UNILANZALLISTA. Soy docente de la institución, hace, cumplo 14 años este año y desde que me vinculé con la institución he venido generando propuestas de investigación, ejecutando propuestas de investigación y acompañando estudiantes de Semillero en la formulación y ejecución de proyectos y bueno, pues todo lo que atañe también a la investigación en la formación posgradual, entonces, eh, pues tengo experiencia en el tema y más que experiencia me encanta, cierto. Yo creo que es una forma de vida eh, cuando decidimos ser investigadores, entonces lo que principalmente voy a hacer acá con ustedes en el módulo que, que me corresponde es compartir mucho de, desde la experiencia y orientar a, a quienes de pronto están haciendo sus primeros pinitos en investigación, eh, refrendar algunas cosas y aprender de quienes tienen experiencia ya en investigación y están aquí de pronto para eh, reforzar algunos, algunos aspectos. Eh, voy entonces a compartirles mi pantalla. Eh, me dicen si, si, si, si la están viendo, por favor. Para, como les decía el doctor Jorge Enrique, entonces eh, tengamos eh, una información un poquito más detallada de, de, del contenido eh, de lo que es este diplomado en investigación educativa que les estamos ofreciendo el día de hoy. ¿Sí la están viendo? Sí, estamos viendo, Silvia, adelante. Bueno, muchísimas gracias. Hay una manito levantada. Franklin Rojas. ¿Algún comentario? Miremos por aquí. Ah, bueno, por aquí me dicen que sí se está viendo. No sé si entonces de pronto fue accidental. Esperemos a ver. Bueno, entonces, eh, Diplomado en Investigación Educativa. Eh, fue diseñado, como les estaba diciendo ahorita, el hermano Leonardo, a quien agradezco pues mucho su, su saludo también, y el doctor Jorge Enrique, eh, diseñado. En, pues en conjunto entre el equipo de investigación del distrito y nosotros como unilasallista, también desde la dirección de investigaciones que está adscrita a la vicerrectoría académica. Y les cuento aquí pues, como una experiencia o como una anécdota inicial que tuvimos una primera propuesta de diplomado cuando nos empezamos a reunir eh, en lo relativo a la sistematización, de experiencias como, un, como un, una experiencia en investigación y decidimos dejar esto para una posible, una eventual segunda eh, versión o un segundo diplomado que podamos ofrecer que quisimos mirar eh, cómo son las competencias en investigación de los docentes del Distrito de la Norandino y si se pueden reforzar eh, en términos de esas competencias básicas de lo que es el método científico, igualmente pues en diferentes metodologías, en diferentes modelos de investigación, no solamente lo cuantitativo, sino también lo cualitativo o lo mixto. Entonces esta es una, digamos, más trabajada propuesta teniendo en consideración muchas de las eh, condiciones pues actuales en el distrito. Entonces, Dios mío, esto no está, está, ya, está bloqueado. Entonces acá tenemos eh, el diplomado, eh, la, la temática del diplomado, tenemos eh, estas sesiones, esto está pues como dividido como por grandes apartes. Lo primero es lo que estamos haciendo el día de hoy, que es el encuentro sincrónico de inicio. Teníamos pues toda la intención de saludarlos, de que no fuera pues por más que sea un diplomado virtual, eh, simplemente que ustedes entren a la plataforma y comiencen a desarrollar sus actividades, sino pues que nos conozcamos, que, que como instituciones eh, hermanas pues vengamos aquí, y reflexionemos alrededor de esta función investigativa que es tan importante, darles la bienvenida y contarles pues de qué se trata eh, esta propuesta. Tenemos una primera temática que es fundamentos de epistemología, seguida pues hablamos un poquito por qué y puede ser que que parezca un poco pesado realmente, pues no es eh, muy extenso, ni, ni epistemología, pues súper pesada, pero sí lo que necesitamos, porque aquí estamos hablando de investigación, que básicamente lo que pretende es generar conocimiento, ¿cierto? Nuevo conocimiento. Aquí vamos pues como también eh, puntualizando algunas cosas. Eh, cuando uno habla de investigaciones, se los digo yo mucho a mis estudiantes, eh, uno podría tender a pensar que es algo de otra parte, de otro planeta, de la NASA, cierto, de, de investigaciones pues costosas y de, de un alcance que no que no es para nosotros y no. Bien lo decía el hermano ahorita en su saludo que las escuelas cristianas hacen investigación desde hace muchísimos años en el momento en que se sientan a reflexionar, se sientan a hacerse preguntas, se sientan a tratar de resolver problemas. La investigación realmente es eso investigar es hacerse preguntas alrededor de un problema y tratar de encontrar una solución para eso entonces qué pasa que, que para poder llegar a ese cumplimiento de objetivos pues hay que hacerlo de una manera sistemática y organizada para garantizar pues la mayor objetividad con los resultados entonces por eso tenemos que hablar un poquito de epistemología y dónde surgió eh, el concepto eh, un poquito de teoría del conocimiento vamos a hablar entonces de diferentes enfoques de investigación eh, someramente pues haremos un paso por lo que será investigación cuantitativa, cualitativa y mixta y entramos ahí sí pues a desglosar cada uno de esos tipos de investigación, entonces tenemos investigación cuantitativa 1, eh, cuantitativa 2 y en ese momento enseguida les muestro el calendario pues como la parcelación que tenemos con las fechas para que sepan que habrá un segundo encuentro sincrónico más o menos a esta altura del diplomado para que nos cuenten cómo van, en lo que se haya desarrollado hasta ese momento. Y también eh, unas conferencias interesantes, como abre bocas a lo que serán las temáticas de la segunda parte del diplomado, pues o de la segunda mitad. Tendremos, eh, después de ese encuentro sincrónico, entonces el tema de investigación cualitativa mixta. Y vienen unos temas que, cuando estábamos diseñando, dijimos: bueno, si aquí queremos darles herramientas. Eh, no solamente les vamos a decir desde el método científico para la cuantitativa y desde las corrientes y modelos eh, sociales y demás para la cualitativa, qué es lo que tienen que hacer eh, para investigar, sino que la investigación tiene muchas caras. Cierto, o sea, eh, en este momento yo soy investigadora desde hace mucho tiempo, pero en este momento estoy dedicada a la, a la gestión de la investigación, por ejemplo, eh, a gerenciar la investigación, pero también cuando terminamos investigaciones decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto que encontramos? ¿Cierto? O sea, ¿qué, qué vamos a hacer con esos resultados? ¿Para quién estábamos investigando eh, esto? ¿A quién se lo vamos a entregar y cómo se lo vamos a entregar? Entonces, todo lo que tiene que ver con la gestión de ese conocimiento generado es un módulo que va después de toda esa parte que les vamos a, a brindar sobre los eh, modelos de investigación. Entonces vendría uno de gestión del conocimiento, uno de gestión de la investigación como les estaba diciendo ahorita y eh, venimos con un, con un módulo que definitivamente no podemos dejar de lado eh, y es investigación, innovación y emprendimiento. Eh, ¿Dónde se encuentran estas tres... Eh, grandes áreas donde se separan y o si nacen en, en pues tienen orígenes distintos pues donde pueden eh, converger. Entonces vamos a hablar eh, de esos eh, resultados de investigación que tienen posibles aplicaciones, posibles eh, usos, posibles desarrollo de productos, de servicios y demás, cómo gestionar eso y hablar un poco del emprendimiento empresarial asociado, obviamente, pues, a resultados de investigación. Tendríamos finalmente eh, un encuentro sincrónico de cierre. Eh, nosotros, pues, eh, como institución certificaremos eh, a cada uno de ustedes eh, el aprobado del diplomado. Eh, el sábado que van a tener como toda la orientación en lo relativo a la plataforma y a la dinámica, eh, pues, del e-learning, van a tener toda la información del de porcentaje de asistencia, pues, eh, a las actividades presenciales, sincrónicas, perdón, y eh, al cumplimiento de también de las, de las tareas y, y actividades que se programen en cada uno de los módulos. Entonces, eh, pues, esto es un poquito más de lo mismo, pero, pues, eh, para darles más elementos, eh, lo que les estaba diciendo, fundamentos de epistemología, pues, hablar del porqué de la investigación y un poquito de la teoría del conocimiento. Como les dije, no es mucho eh, en términos de tiempo. Le vamos a dedicar a esto aproximadamente seis horas de, del total de horas del diplomado, y pues esperamos que ustedes, eh, como estudiantes del diplomado, pues tengan un entregable. Eh, con la profesora, que es la profesora Ana María Arias, eh, que enseguida les cuento pues un poquito quién es ella, van a definir, o sea, igual eh, estos encuentros sincrónicos son desde el diplomado en general, pero si ustedes con cada uno de los docentes de los módulos eh, concuerdan y, y concretan una, un encuentro presencial, eh, sincrónico, perdón, sincrónico con ellos, adicionales a los que tenemos programados el día de hoy, pues lo harán eh, si tienen actividades distintas a, a lo que yo más o menos les he venido contando el día de hoy, pues lo van a los van a, a cuadrar con ellos pero como les dije entonces serían seis horas dedicados a este módulo tendríamos eh, el, de, el de enfoque de investigación cuantitativo cualitativo y mixto pues aquí les daríamos una abrebocas a los tres tipos de investigación para eso entonces tendríamos aproximadamente 12 horas y ya entramos entonces en eh, al grueso, ¿cierto? a desglosar cada uno de ellos, tenemos investigación cuantitativa 1 y miren ustedes ahí que estamos hablando del método científico, que es lo que les proponía pues ahorita, eh, estamos hablando de hacerse preguntas y, de, y definir cómo las voy a responder, ya, o sea, eh, es así de sencillo. ¿Qué es lo complicado en la investigación? Realmente... Eh, a la, a la investigación están asociados siempre unos recursos, ¿cierto? Si yo quiero investigar acerca de la cura de una enfermedad, pues yo no puedo hacer eso por arte de magia, ¿cierto? Por más que yo sepa escribir un proyecto, por más que yo eh, tenga mucha estadística, mucha metodología de la investigación, si no tengo que me financie la investigación, pues seguramente no lo voy a poder hacer. Entonces... Eh, esa sistematicidad tiene que reflejarse desde el principio, cierto, incluso en pensar a quién le voy a decir que me financia este proyecto, cuáles van a ser las convocatorias a las que voy a aplicar, Entonces, son demasiadas cosas en las que hay que pensar. Si bien es responder problemas, eh, responder preguntas y tratar de solucionar problemas, pues tengo que ser muy sistemático desde el momento en que me senté a pensar qué es lo que voy eh, a desarrollar. Entonces, eso es un método. Cierto, un método científico, cuando hablamos de investigación cuantitativa es un método científico eh, y este primer, esa, este primer módulo de investigación cuantitativa 1 hace referencia principalmente a lo que tiene que ver con el problema de investigación, es decir, vamos a dedicarle un tiempo de 12 horas a definir el problema de investigación. O sea, cuando uno a estas alturas de la vida todavía evalúa tesis de doctorado, por ejemplo, y uno lee y lee y uno no encuentra el problema, ¿cierto? La pregunta es, bueno, ¿esta persona qué es lo que está investigando? ¿A quién le quiere servir con esto? Yo no me meto en la vaca loca de, un, de una tesis de doctorado si no hay una necesidad sentida eh, en, en la sociedad, ¿cierto? del, del, de la, del área pues, de conocimiento a la que pertenezco, obviamente, eh, a la que yo quiera atender, o sea, no hay una pregunta, no hay un vacío en el conocimiento que yo quiera solucionar, yo no investigo un tema porque a mí me guste, la verdad pues la, la temática del área de conocimiento sí es el de mi experticia, era el al que yo me dediqué, pero las preguntas que me hago es de lo que estoy viendo, de lo que estoy observando, como se lo decía el hermano al principio, entonces formular la pregunta, si está bien formulada, es ya un porcentaje muy, muy grande y muy avanzado, eh, de éxito que puedo ir asegurando desde el principio del, del desarrollo de un proyecto y de, de la escritura de un proyecto. entonces por eso le vamos a dedicar ese tiempo al problema. Vendrá un segundo módulo eh, de investigación cuantitativa, también dos, que tendrá entre otros, pues aquí tengo algunos, pues como para no excederme en texto, pero hablaríamos de la metodología. Eh, del análisis de datos. Entonces aquí, pues, inevitablemente tocará hablar un poco de estadística, eh, la suficiente, pues, como para que ustedes queden con los elementos eh, necesarios para ir a escribir sus proyectos. Y eh, como hablamos ahorita de divulgación de resultados, hablaremos aquí un poquito, pues, de, de dónde, cómo los va a presentar, cómo graficar, cómo hacer tablas y todo lo demás. Es decir... Eh, intentaremos darles todas las herramientas para que ustedes eh, vayan hasta donde puedan llegar con esos proyectos de investigación, escribirlos es difícil o difícil no, requiere pues de, de una disciplina y requiere de, de tener unas competencias, ejecutarlos, eh, también necesita muchas cosas, hablamos ahorita de recursos eh, pues monetarios, dinero, pero también requiere de, de tiempo, de organización, de saber eh, hacer un cronograma, de saber que hay unas actividades que se pueden eh, solapar con otras, que mientras que yo estoy tomando muestras puedo ir eh, revisando literatura, en fin, ¿cierto? Muchas cosas que se tienen que hacer, entonces eh, esta parte será un poco más larga, son 24 horas para esta segunda etapa de, método, de métodos de investigación cuantitativa y como les dije entonces ahí tendremos el segundo encuentro sincrónico de seguimiento bueno a continuación entonces tendríamos investigación cualitativa todo lo que tiene que ver con los tipos de proyectos que requieren este modelo pues aquí eh, hay unas diferencias sustanciales sobre todo en la parte de métodos eh, cuando hablamos de investigación cuali cierto eh, pues habrá otro, otro tipo de, de, de metodologías a las que se pueda eh, acceder, observación, hay proyectos que se pueden desarrollar simplemente a partir de observación, observación participante o ciertas eh, metodologías de, de reuniones y sesiones en donde se obtenga información o simplemente diligenciar encuestas, en fin. Eh, entonces todo lo que tenga que ver con este tipo de investigación eh, se hará en un tiempo de 12 horas, y eh, habrá entonces también algunos entregables que van a pactar con la docente, en investigación cualitativa está la docente la María Arias otra vez, eh, igual en investigación mixta, habrán algunos proyectos eh, cuyo alcance, cuya naturaleza amerite que yo tenga en algunos momentos que recurrir a la investigación eh, cuantitativa, pero eh, para cumplir uno o dos objetivos, o la mitad de un objetivo yo necesite recurrir a algunas herramientas del modelo cualitativo, entonces eh, será muy importante, ya, la, la idea es que ustedes aquí logren eh, después de haber pensado en su pregunta, en una pregunta de investigación que ustedes quieran tal vez empezar a desarrollar, eh, logren definir para cumplir esos objetivos eh, yo necesito para eso una metodología de qué tipo, ¿cierto? Y cuando digo la necesito de este tipo, pues se pueda empezar a desarrollarla y, y, y, a, y a plasmarla en ese proyecto de una manera adecuada. Entonces también para esa investigación mixta serán 12 horas eh, dedicadas y viene eh, un módulo que les decía ahorita, gestión de la investigación, eh, básicamente pues entonces será gerenciar la función investigativa, les decía que yo como investigadora eh, en este momento pues hace rato que, que no me dedico 100% a los proyectos que tenían dando antes de, de asumir la dirección, pero estoy haciendo otras cosas, ¿cierto? Otras cosas como facilitándole que, que otros docentes investiguen, ¿cierto? Que vayan y me digan, Silvia, eh, necesito apoyo para... Eh, este, proye este proyecto, necesito asesoría para esto, necesito que me ayude a saber si podemos publicar tal artículo, necesito entonces, gerenciar la investigación, gestionar la investigación conlleva una serie de cosas, entonces es muy importante que ustedes también eh, conozcan eh, esas, esos entes a los que se pueda acceder, las convocatorias internacionales que siempre están abiertas o cuáles más o menos salen en ciertas épocas del año. Entonces vamos a hacer una revisión en ese momento de esa parte de la gestión de la investigación y la gestión de los recursos, eh, si hay alianzas, cómo generar convenios, eh, cómo buscar entonces esos recursos económicos con ONGs, con corporaciones internacionales y demás. Bueno... Eh, y viene acá eh, esta investigación, innovación y emprendimiento, como les decía ahorita, entonces eh, pueden generarse bienes y o servicios innovadores a partir de resultados de investigación. Aquí, como les dije, esto para nosotros es muy importante en este momento, nosotros como institución estamos apenas eh, en las primeras de cambio tratando de justamente cambiar el chip de los investigadores. O sea, históricamente eh, los investigadores muy puristas se dedicaban a eso, a investigar eh, lo que en su cerebro tenían muchas preguntas y, y, y podían solucionar algunos problemas, pero yo sé que esta frase es muy, de, muy cliché y la hemos escuchado mil veces, y es que esas tesis y esas investigaciones se quedan en las bibliotecas y hasta ahí. Eh, entonces, eh, pensar distinto. Pensar desde que estoy escribiendo un proyecto de investigación, si esto posiblemente va a tener una aplicación a futuro, si esto posiblemente puede dar origen a una patente, si esto posiblemente eh, puede dar origen a una empresa, ¿cierto? Si, si voy a encontrar un un empresario al que yo le pueda vender mi tesis, al que yo le pueda vender mi investigación y generar recursos para la institución, por ejemplo. ¿sí? Entonces, eh, hay unos conceptos que vamos a mirar en esa parte, aquí les tengo pues, a un experto en, el, en estos temas, que son los temas pues, de, de spin-off, de startup, que es todas estas empresas que se pueden generar a partir de resultados de investigación, por un lado, Sí, que no siempre es así, eh, que, que no siempre las investigaciones eh, tienen esos resultados susceptibles de, de, ser, eh, de crear empresa y tampoco pues, se trata de forzarlos una vez ya están terminados. Es una cosa pues, que tenemos claro nosotros como investigadores en la universidad, se los digo yo mucho, no podemos traer de los cabellos las cosas si no fueron pensadas así desde un principio, pero sí necesitamos entonces cambiar ese chip de los investigadores actualmente. Eh, estoy hablando... En este momento, pues, de investigadores a nivel universitario, ustedes, pues, estamos hablando de, a nivel de, de educación eh, básica, secundaria y demás, que seguía hablamos un poquito de eso. Pero la investigación es igual, ¿cierto? Es la misma, la idea de investigar y de generar conocimiento al nivel eh, de educación básica, a nivel de educación superior, nunca va a ser distinto, o sea, estamos hablando de, de lo mismo. Entonces, eh, pensar desde el principio en, en que si yo, si con esa investigación que yo voy a hacer puedo dar origen a algo, un negocio después, y esto pueda representar rentabilidad para mí como investigador, para mí como empresario, para la institución para la cual yo trabajo, es algo que tenemos que empezar a hacer, ¿cierto? Para que todo sea muy coherente, para que todo sea sistemático, como les digo, eso se trata mucho de la sistematicidad, de hacer las cosas eh, paso a paso, como se tienen que hacer, eh, y no hay pierde, o sea, si yo eh, soy coherente desde el momento uno, desde, que, desde el momento en que me senté a pensar mi pregunta de investigación, hasta que decidí eh, hacer la revisión bibliográfica y, y fui muy pertinente con los temas que revisé, hasta que decidí escribir mis objetivos específicos, mi, mi objetivo general, y son coherentes con mi título de investigación, o sea, cosas que parecerían muy puristas en términos académicos, y qué pereza esta profesora tan cansona, eh, no es así, o sea, eh, cosas como esas, ser coherente, ser sistemático, ese paso a paso, en, en simplemente desarrollar ese método que estamos aprendiendo a aplicar garantiza el éxito de una investigación y ojo con esto el éxito de una investigación no es que los resultados de investigación son los que yo esperaba cierto que es otra cosa pues que tenemos que eh, llegar a, a conversar aquí es que eh, el día que a mí mi experimento me demostró que yo no tenía razón y que mi hipótesis hay que rechazarla pues ese día se acaba todo pero ese día eso es una respuesta es decir eh, que a mí mi investigación me arroje un no Está bien, de hecho hay revistas en el mundo que publican eh, investigaciones eh, con resultados negativos, porque es que eso también es información, ¿cierto? Si yo le estoy entregando a la sociedad eh, un conocimiento que genere juiciosamente, o sea, si yo estoy seguro que aplique los métodos como debería aplicarlos y que cuando entre, veo mis resultados me están diciendo no, o sea, no tiene razón, esto no es así y ya, y aquí se acabó todo, pues yo no puedo. O sea, vamos a hablar de ética también un poco, en esa, en esa metodología de la investigación cuantitativa, de ética de la investigación. Yo no puedo venir a, a, a manipular mis datos para, para que aparezca como yo quería, no, ¿cierto? O sea, eso no tiene sentido. Yo me estaba haciendo preguntas, yo tengo mis respuestas y las voy a mostrar como las encontré. Entonces, eh, es eso, la coherencia, como les digo, desde ese momento cero hasta el final. Eh, cuando hablamos de final también, ojalá nunca hubiera final, Hablaba ahorita el hermano de líneas de investigación, que es eh, lo que se pretende lograr en las instituciones de educación, ¿cierto? Cuando nos decidimos a investigar, ojalá sean unas líneas que tengan mucha prospección y que cada investigación termine con más preguntas, que es lo que suele pasar cuando tenemos una investigación, cuando tenemos un artículo y al final encontramos una discusión, casi siempre dice, como esto pasó, no sabemos por qué y esto fue origen, a otra investigación y así se va yendo y así van creciendo las líneas y se van nutriendo las líneas de investigación. Entonces, es de tener final de una investigación, pues sería un final entre comillas para esos objetivos que se hayan definido en un inicio pero ojalá y sean para esa línea de investigación que ustedes puedan llegar a generar, o si sea, ya las tienen para que las sigan fortaleciendo, eh, sean cada vez más preguntas, más preguntas a partir de los resultados que vayan obteniendo. Tendríamos entonces, entonces ese encuentro sincrónico de cierre al final, yo aquí tengo más o menos las fechas que con el vicerrector definimos, eh, se las voy a mostrar, no sé por qué esto se me bloquea a ratos, bueno acá están. Entonces tendríamos estas fechas, eh, jueves 21 y sábado 23 de abril, es decir, la, la reunión de hoy y el sábado, pues que tenemos la intención de que ustedes conozcan todo lo relativo a la plataforma y cómo va a ser la dinámica y después entonces tendríamos eh, una invitada que nos va a hablar de investigación y la importancia de la investigación en la educación eh, para el sábado. A partir de la semana, entonces, entre el 25 y el 30 de abril, se desarrollará el módulo de fundamentos de epistemología. Eh, vendría este módulo de enfoque de investigación del 2 de mayo hasta el 15 de mayo, más o menos. Investigación cuantitativa 1 del 16 de mayo hasta el 29 de mayo. La 2, pues que son 24 horas, pues estaríamos hablando entre el 30 de mayo y el 26 de junio. Tendríamos ahí, entonces, jueves 23 y sábado 25 de junio, Encuentro sincrónico de seguimiento y arrancaríamos con la última parte, entonces, investigación cualitativa iría hasta el 10 de julio, investigación mixta eh, del 11 de julio al 31 de julio, gestión del conocimiento del 25 de julio al 31 de julio, aquí tendríamos en agosto un receso, eh, Tendríamos finalmente a gestión de la investigación más o menos hasta el 4 de septiembre, investigación, innovación y emprendimiento sería el último tema hasta el 18 de septiembre aproximadamente y tendríamos nuestro encuentro sincrónico de cierre el jueves 15 y sábado 17 de septiembre. Ese es pues como ese panorama general, esa parcelación de los temas y las fechas y un poco pues como decía, abre bocas para que ustedes sepan de qué es que vamos a hablar en cada uno de ellos. Les voy a mostrar eh, algo de las hojas de vida del equipo docente que está vinculado a este diplomado. Eh, tenemos eh, en primer lugar a nuestro vicerrector, pues que ya lo conocieron ahorita. Él va a estar en el tema de gestión del conocimiento. Él es el doctor Jorge Enrique Gallego Vázquez. Eh, esa es la formación que tiene el doctor Jorge Enrique. Es doctor en ciencias pedagógicas, magíster en paz, desarrollo y ciudadanía. Especialista en gerencia de proyectos, es ingeniero de sistemas Tecnólogo en sistematización de datos. En este momento, en la clasificación que hace nuestro Ministerio de Ciencia y Tecnología acá en Colombia, eh, quedó clasificado como investigador junior y se desempeña, como les estaba diciendo ahorita, eh, como vicerrector académico en un enlazallista corporación universitaria. Ella es la doctora Ana María Car eh, Arias Cardona. Ella es doctora en ciencias sociales, magíster en educación y desarrollo humano. Es especialista en psicología clínica, es psicóloga. También es investigadora junior clasificada por MinCiencias. Ella va a estar al frente del, del tema de epistemología, eh, del tema de investigación cualitativa y del tema de investigación mixta. Ella es Erika Tatiana Loaiza H. Berry. Ella es doctora en epidemiología, magíster en epidemiología, es médica veterinaria, docente de metodología de la investigación en diferentes universidades, incluso pues no solamente en medicina animal, sino también en medicina humana. Y también fue clasificada en la última medición de mi ciencias como investigadora junior. Ella es la doctora Natalia Uribe Corrales, eh, también es docente en un es doctora en epidemiología y bioestadística. Entonces va a estar también en el tema, eh, junto con la doctora Erika Tatiana, eh, en el tema de investigación cuantitativa. Magister en Salud Pública, directora del Grupo de Investigación GBT en Milazayista, fue clasificado como investigadora junior en la última medición. Yo voy a estar con ustedes también en uno de los módulos eh, en algunos de los temas de investigación cuantitativa y en la parte de gestión de la investigación. Yo soy doctora en Ciencias Básicas Biomédicas, soy magister en Ciencias Animales, eh, soy médica veterinaria, soy administradora de empresas, soy la directora de, Uni, de, de investigaciones de Unilasallista, como les decía al principio en la presentación, y en la última clasificación quedé como investigadora asociada al Ministerio de Ciencia y Tecnología acá en Colombia. Y tenemos en el tema de innovación eh, investigación, innovación y emprendimiento eh, al doctor Mauricio Barco. Él tiene pues un MBA eh, de la Universidad de Antioquia, es administrador de empresas. En este momento trabaja en el Parque del Emprendimiento de la Alcaldía de Medellín, en el tema relacionado con captación y relacionamiento inter interinstitucional, y es consultor eh, en temas de emprendimiento, pues acá en la ciudad. Eh, estos serían entonces los docentes que están vinculados al diplomado. Con esto, yo creo que cubro, pues, como parte de, de, la, de la presentación inicial que queríamos hacer. No sé si tenga, tengan algún, alguna pregunta, algún comentario. Muchas gracias Silvia, no sé si tienen alguna inquietud, pregunta, eh, yo estaba aquí pensando, en estos momentos tenemos en la sesión 44 personas, eh, o sea, estamos hablando de 42 participantes, recordemos que esta sesión está siendo grabada y eh, inicialmente pues a través inclusive del grupo de WhatsApp les podemos enviar el enlace para que puedan verla posteriormente. Los que no participaron y adicionalmente la vamos a subir al aula virtual que estará disponible a partir del próximo lunes. Eh, no sé si Consuelo tiene algún, algún aporte o algún eh, elemento adicional. Yo quería, para terminar, mostrarles eh, un pequeño video que tenemos de presentación de nuestro modelo de educación virtual unilasallista. ¿sí? De todas maneras, como les decía, el próximo sábado, en la, en la, en la segunda sesión de inicio del diplomado, les vamos a dar una orientación técnica frente al ingreso a la plataforma y a la forma de utilización de la misma. No sé si eh, eh, ustedes tienen experiencia, me imagino que sí, eh, en, en algo de educación virtual, eh, nosotros utilizamos la plataforma Moodle, eh, entonces es una plataforma eh, de libre distribución que es bastante amigable, muy intuitiva y que seguramente nos va a facilitar el proceso. Como les decía la doctora Silvia, este es un diplomado. Eh, virtual, eh, entonces nosotros hemos calculado de acuerdo con estudios y experiencias previas que un diplomado puede durar aproximadamente pues en Colombia y de hecho para eh, ascenso en el escalafón docente por ejemplo un diplomado no puede tener una duración inferior a 120 horas de formación, ¿sí?, eh, esas 120 horas se reparten en las semanas de trabajo, teniendo en cuenta que todos trabajamos, damos clase, eh, tenemos que dormir, tenemos que comer, tenemos que compartir con la familia, ¿cierto? Entonces, las horas de dedicación eh, están entre, entre 4 y 8 horas semanales, ¿cierto? Entonces, nosotros promediamos 6 horas de trabajo semanal, ¿sí? Entonces, eh, estamos hablando en promedio de seis horas semanales de trabajo. Recordemos que los ritmos de aprendizaje son diferentes. Hay personas que demandan más tiempo para leer y analizar un documento. Hay personas que demandan menos tiempo. Entonces, hay personas que ya tienen eh, un conocimiento y manejo de la plataforma. Entonces, se les facilita el acceso y entonces es una actividad que puede durar cuatro horas, una persona la puede sacar solo en dos horas, esto es muy relativo, por eso hablamos de un tiempo promedio, ¿cierto? Eh, para desarrollar cada una de las actividades de, de cuatro a seis horas eh, semanales para poder en, en el transcurso de las semanas que está presupuestado el diplomado, completar las 120 horas que certificamos, Recordamos, recordemos que este diplomado se cursa y se aprueba, eso significa que de cada módulo vamos a tener un entregable que se evalúa eh, se califica y se retroalimenta, ¿sí? Eh, entonces, al final, las personas que hayan cumplido más del 80% de las actividades desarrolladas eh, son las que reciben su certificación de curso y aprobó el diplomado en investigación educativa, ¿sí? Y los que no, se les entrega un certificado de curso, ¿sí? Eh, de todas maneras, sé que todos estamos haciendo un esfuerzo en este proceso, así que espero que todos culminen exitosamente este diplomado. Voy a proceder entonces a presentarles un corto video de lo que es nuestro modelo para que ustedes conozcan de qué se trata. Déjenme un segundito para poder compartir la pantalla. Lo están viendo. Bueno, eso soy yo otra vez, pero entonces se facilita más porque ya está editada. Un saludo muy especial a toda la comunidad académica unilasayista, muy especialmente a los que conforman esta comunidad virtual que ha sido desarrollada a partir de nuestro plan de desarrollo 2020-2025, en el cual se establecieron siete líneas estratégicas para el desarrollo institucional, dos de las cuales tienen que ver específicamente con toda la propuesta que tenemos de educación virtual para Colombia. Como ustedes bien saben, la educación virtual desde hace ya muchas décadas, aproximadamente 30 años, viene desarrollándose a nivel planetario, y a causa de la pandemia se dio una eh, incursión absolutamente acelerada en el uso de tecnologías de información y comunicación, en el desarrollo de los procesos formativos en todos los niveles no solamente en educación superior, sino en preescolar básica y media. Por supuesto, el gran reto de las instituciones de educación superior es aprovechar estas tecnologías y ponerlas a disposición de estudiantes y profesores y de la comunidad en general para garantizar una formación desde cualquier lugar y en cualquier momento al ritmo de los estudiantes. Voy a presentarles a continuación lo que es nuestro modelo pedagógico de educación virtual unilasallista, que nace precisamente de la combinación de las líneas estratégicas de excelencia académica y educación virtual que se formularon en el plan de desarrollo desde el año 2019. Como ustedes bien saben, la educación virtual contempla toda una serie de mecanismos y de recursos que ponemos a disposición de ustedes para garantizar un proceso efectivo, con calidad, con pertinencia y que les permita alcanzar los objetivos de aprendizaje que todos se proponen. En primer lugar, tenemos claro que la educación virtual en unilasallista tiene en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje o proceso formativo al estudiante. Nuestro modelo trabaja en cuatro dimensiones que son la dimensión académica, la dimensión tecnológica, la dimensión institucional y la dimensión humana integral. Voy a explicar brevemente cuáles son los elementos que integramos para poner al servicio de los estudiantes y por supuesto de los profesores, toda la tecnología y todos los recursos institucionales para desarrollar un excelente proceso de enseñanza-aprendizaje en la virtualidad. En primer lugar partimos de que el estudiante como centro del proceso formativo tiene a su disposición un círculo de recursos que le permiten desarrollar el proceso. El primero de ellos, por supuesto, es el docente-tutor. No podemos perder de vista que el proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso humano donde hay una interacción del que enseña y el que aprende. Sin embargo, pues está demostrado que también el que enseña aprende ¿sí? y el que aprende enseña en un proceso bidireccional de crecimiento mutuo. Doc, el audio no está funcionando. Porque no solamente, no, no es el docente el único responsable de, de, del conocimiento, ni el dueño del conocimiento, ni mucho menos. Por supuesto, tenemos el aula virtual como espacio de interacción entre el estudiante y sus compañeros, el estudiante y su docente tutor, y por supuesto el estudiante y todos los recursos de aprendizaje que ponemos a disposición en el aula, que están pasando por documentos, eh, artículos científicos, eh, libros, textos que están disponibles en nuestra biblioteca virtual y también materiales multimedia que, que producimos directamente desde nuestra unidad de educación virtual y el laboratorio de. Radio y televisión, pero también materiales que están disponibles en la web, que están disponibles en YouTube y en otras plataformas a disposición de todos los estudiantes en el proceso. Por otro lado, tenemos una mesa de ayuda que contribuye desde el punto de vista tecnopedagógico a acompañar el proceso del estudiante. Si usted tiene una dificultad en el desarrollo de su actividad formativa, usted puede comunicarse con la mesa de ayuda a través de una línea telefónica de WhatsApp o a través del correo electrónico para resolver inquietudes que tenga frente a la plataforma, que no puede entrar, que, se, que tenga una dificultad técnica y demás. Y finalmente está la consejería. La consejería es un espacio que hace acompañamiento, auditoría al desarrollo de las actividades académicas en, la, en las aulas virtuales y que está monitoreando el desarrollo de los procesos, que hace unas alertas cuando un estudiante, por ejemplo, no está entrando al aula virtual, cuando hay una dificultad y la notifica directamente a los profesores o a las facultades a las cuales pertenecen los programas que se están desarrollando. Entonces, en ese primer círculo de interacción para desarrollar un proceso formativo adecuado está el docente-tutor. Está el aula virtual como espacio de aprendizaje o ambiente de aprendizaje, está la consejería y está la mesa de ayudas. Luego aparecen otros elementos ya más institucionales a disposición de los estudiantes. En la dimensión académica, por supuesto, como ustedes bien saben, cada programa tiene un grupo primario de profesores eh, que están liderados por el jefe de programa, que se reúnen periódicamente para hacer seguimiento al proceso. Y allí se llevan las dificultades, también por supuesto las buenas prácticas para que se puedan replicar en toda la institución. Ese grupo primario, como les digo, son los profesores de planta del programa, liderados por su jefe de programa. Y por otro lado está entonces dos áreas de apoyo, que son la vicerrectoría académica, que está bajo mi responsabilidad, y está la unidad de virtualidad, que hace todo el acompañamiento tecnológico el uso de la plataforma, todo el tema de usuarios y contraseñas, todo el tema de acompañamiento a garantizar que la plataforma funcione de manera adecuada eh, y, que, y que los estudiantes y profesores puedan interactuar sin problemas en el aula. Entonces esa es la dimensión académica del proceso. Luego viene una dimensión tecnológica que además del aula virtual, que es el espacio donde ustedes interactúan con sus compañeros y sus profesores, está el, el Learning Management System o la plataforma de e-learning que nosotros tenemos a disposición basada en Moodle, y eh, la biblioteca virtual. ¿sí? Y finalmente, a nivel institucional, desde el punto de vista de la dimensión tecnológica, tenemos el área de sistemas, que tiene todo el soporte en servidores, eh, conectividad, ustedes saben el acceso a internet y demás y el laboratorio de radio y televisión que nos contribuye desarrollando todos estos materiales como el que están viendo en este momento, que es un video que explica brevemente cómo funciona nuestro modelo de educación virtual unilasallista. Luego viene la dimensión institucional, en esa dimensión institucional entonces está todo lo que es el sistema de información académico lasallista, que es el software que corre en entorno web a través del cual ustedes se inscriben, se matriculan, hacen seguimiento a los procesos, evaluan, saludan a sus profesores, todo esto está disponible en la web, más allá del Learning Management System o software eh, o plataforma de e-learning, está pues el sistema de información académico y está todo lo que es el direccionamiento estratégico desde el proyecto educativo del programa, el proyecto educativo de facultad y por supuesto el proyecto educativo institucional que ilumina todos los procesos hasta llegar al, al, al proceso de enseñanza-aprendizaje con cada uno de ustedes como estudiantes. Finalmente está la dimensión humana integral, que por supuesto no perdemos de vista porque hace parte de la misionalidad y el carisma lasallista, y tiene que ver entonces con eh, las herramientas, los programas y los procesos que tenemos a disposición para contribuir a esa formación eh, que se desarrolla eh, a lo largo del programa. Eh, en la virtualidad, por supuesto, mantenemos a través de la consejería y Saúl, que es nuestro sistema de acompañamiento universitario rajista para hacer el seguimiento al proceso, para poder detectar eh, alertas de deserción para poder apoyarlos a ustedes en el logro de sus objetivos de aprendizaje para mantener lo que llamamos la permanencia y el éxito académico. Siempre decimos acá que el éxito académico tiene que ver con que las personas deben terminar lo que comienzan si quieren ser exitosas y por eso nosotros hacemos un acompañamiento para garantizar que ustedes eh, logren los objetivos de formación y obtengan su diploma eh, como profesionales eh, unilasallistas por otro lado está el fondo sol que es el fondo de solidaridad donde recogemos unos recursos eh, que están a disposición de los estudiantes que tienen dificultades socioeconómicas para acompañarlos en temas como alimentación, transporte, materiales pedagógicos, que incluye por ejemplo el uso de internet en casos eh, donde, donde detectamos que hay dificultades y por otro lado pues está todo el acompañamiento para que puedan hacer sus cursos de inglés o algunos recursos para apoyar el pago de la matrícula dependiendo pues de los recursos que se recogen como ustedes bien saben de eh, los parqueaderos para los estudiantes presenciales o que están trabajando en alternancia ¿sí? el pago del parqueadero va directamente al fondo de solidaridad y se utiliza para apoyar a los estudiantes de escasos recursos económicos y eh, por otro lado pues tenemos el área de pastoral y bienestar universitario que también desarrolla una serie de actividades no solamente en la presencialidad sino en la virtualidad eh, como el acompañamiento psicopedagógico como el acompañamiento espiritual eh, que ustedes pueden tener acceso a él a través de nuestro sitio web institucional. Eso es en términos generales el esquema de gestión de nuestro modelo de educación virtual unilasallista. Y quisiera terminar recordándoles que en la virtualidad se manejan como dos eh, momentos formativos. Uno que son los encuentros sincrónicos y otro que son los trabajos asincrónicos. Desde el punto de vista de las actividades sincrónicas, nosotros tenemos dos plataformas, que son la plataforma Zoom, que se utiliza para educación continua y posgrados, y la plataforma de Office 365 a través de Teams, que se utiliza para pregrados, donde los profesores desarrollan esas actividades presenciales remotas para que ustedes puedan tener una interacción con el docente tutor. Eh, esas actividades se graban, se, se cargan en, en, en, en la nube y se ponen a disposición de ustedes en las aulas virtuales en Moodle. Y así, un estudiante que no pueda asistir a una clase presencial remota eh, o, o sincrónica pues podrá observarla posteriormente en su aula virtual y por supuesto están las actividades asincrónicas que en este caso como les decía en un principio las hacemos a través de Moodle que es nuestra LMS, nuestro Learning Management System, eh, donde se hace todo el trabajo de aprendizaje autónomo y colaborativo porque recordemos que el sistema de créditos académicos que establece el Ministerio de Educación Nacional propone que el trabajo académico del estudiante se divide en el trabajo que se hace con el docente tutor Sí, de manera presencial, remota o, o sincrónica, y el trabajo que se hace de manera independiente, el trabajo de casa, el estudio, la lectura de los documentos, la visualización de material audiovisual, etcétera, etcétera, toda la interacción con objetos virtuales de aprendizaje y demás, eh, eso es lo que llamamos el aprendizaje autónomo y colaborativo cuando se hace a través de la interacción con otros compañeros de, de grupo ¿sí? para apoyarse en, en todos los recursos digitales que ponemos a disposición de su aula virtual. Entonces esa es la plataforma Moodle en la que hacemos todas estas aulas virtuales a disposición de los estudiantes tanto de pregrado como de posgrado y adicionalmente tenemos otra plataforma que se llama OpenEdX eh, que también sirve para todo el tema de educación continua concepto de micro bachelor, micro master, diplomados, cursos y demás que se desarrollan pues a través de esa plataforma. Con esto quería darles una introducción muy general a lo que es nuestro modelo de educación virtual unilasallista, les recuerdo que tenemos una cartilla que hace una explicación de ese modelo, la cual está disponible en la web en, en, en sus plataformas de e-learning, en lo que llamamos unilasallista virtual, que está alojada en Vidila, que es nuestra biblioteca digital lasallista en, en, en, en la biblioteca a la institución así pues que les deseo muchísimos éxitos es un proceso formativo recordemos que esto es un proceso de corresponsabilidad donde ustedes y nosotros ponemos de nuestra parte para poder alcanzar los objetivos de aprendizaje y lograr la, la, la anhelada graduación como profesionales unilasayistas muchísimas gracias y que dios les bendiga muy bien bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud para ir cerrando esta primera sesión, este primer encuentro. Eh, yo quisiera preguntar, ¿no es cierto que en Ecuador estamos a la misma hora? Tal vez en Venezuela es donde estamos con una horita más de diferencia, ¿cierto? Así es, eh, Jorge. Es verdad lo que nos indicaba. Eh, no sé si me permiten eh, nada más hablar a nombre de ...del equipo de investigación distrital, primero agradecerles y felicitarles, ¿no? Agradecerles a un irasallista que aceptó este gran reto que era la formación de docentes en investigación... ...de todo el distrito. Es un sueño que se viene, como bien dijo hermano Leo, gestando desde que se formó el equipo de investigación era una de las propuestas nuestras y qué alegría pues empezar con este grupo de compañeros, agradecerte a ti, agradecerle al equipo líder distrital, eh, empezando por el hermano visitador, el hermano ecónomo, el hermano Leo y decirles pues a nombre de todos mis compañeros que están acá, que estamos listos para aceptar ese reto y responder a ese compromiso que es eh, formarnos para lograr que en nuestras instituciones eh, cada vez se hable de investigación mucho más. Eh, tenemos el otro reto que prácticamente es ya hacer visible lo que vamos trabajando en los colegios y que desde ya eh, nos comprometemos nosotros a la primera feria de investigación en cada uno de los países para luego hacerle a nivel distrital y que sería muy, muy bueno tener la compañía, como nos decía, de ustedes, especialmente Silvia, y empezar con esos procesos. Tal vez mis compañeros compartan, y, y le oía a Silvia que me imagino era por eso que hablaba mucho de las horas, porque sabemos que en investigación, claro, necesitamos fundamentos teóricos, pero más necesitamos la práctica, porque el rato que nosotros nos enfrentamos a nuestros chicos y tenemos que enamorarles a que sean investigadores. Así es que ese es el reto, ese es nuestro compromiso, y adelante. Y desearles a mis compañeros todo el éxito del mundo, bendiciones, y a ustedes muchas gracias muchas gracias profesora muchas Consuelo. gracias efectivamente investigar se aprende investigando así pues que muchas gracias a todos que tengan una feliz noche que dios les bendiga y nos encontramos entonces el próximo sábado que descansen eh, discúlpenme antes de retirarnos les agradezco a todos a abrir sus cámaras para tomar unas foticos de registro de eso por favor vamos a tomar unas foticos para el registro de de esta jornada Denme un segundito por favor eh, Exactamente Prendamos las cámaras Nuestro mejor ángulo, una buena sonrisa eh, Que estamos muy contentos De poder iniciar este proceso Primera vez, adelante Bueno, denme un segundito Yo me paso a la segunda página Aquí están otras personas Hay personas que están por fuera y todo Comprometidos con el proceso Aún sin llegar a la casa O todavía en el colegio, no sé muy bien, vamos con la segunda foto. Abran esas cámaras, sonrían. Muy bien, excelente. Bueno, muchísimas gracias a todos y que tengan una feliz noche. Nos vemos el próximo sábado.